En el ejercicio 4 nos piden hallar el valor de la fuerza F para que el bloque de 20 newtons de peso no resbale hacia arriba. Sabiendo que la esfera tiene un peso de 50 N, el coeficiente de rozamiento de la pared en la que se apoya el bloque es mu sub e igual a 0,5. Bien, una descripción de este sistema es un bloque que está amarrado con una cuerda y esta cuerda está pasando por una volea que es un como una rueda que, que hace que la cuerda se tense y cambie de dirección está ascendiendo y luego la polea mantiene la tensión sin variar y está suspendido a esta esfera mientras que la gravedad presiona hacia abajo, la tensión empuja hacia arriba y haría que este bloque empezara a resbalar hacia arriba pero pero presionando adecuadamente con una fuerza externa F se conseguirá el mínimo valor para evitar que resbale Bien, entonces, gramo de cuerpo libre veríamos algo así aquí está la fuerza F que está en, en color fucsia viene a ser la fuerza de fricción porque hacia abajo porque el bloque tiende a subir no quiere deslizarse por la pared hacia arriba por efecto de, de la tensión que está apuntando hacia arriba Bien. aquí en color turquesa he graficado la fuerza del peso el peso del bloque Bien, entonces lo vamos a sacar afuera para que se vea un poco mejor Bien, he graficado la fuerza de fricción acá, F, F sub E en este caso sería, no, F sub E es mu sub E que multiplica a la normal. Ah, por cierto, me olvidaba de graficar la reacción de la normal, okay, que me describe que la pared evita que el bloque se incruste contra la pared. Entonces ahí va a haber una reacción normal. Bien, la reacción normal es perpendicular a la pared y sale... Va desde la pared hacia el bloque. De hecho, sale del bloque. Aquí tenemos la, la reacción de la normal. Aquí tenemos la reacción normal. Tenemos aquí el peso. El peso de este bloque es de, sería de 20 newtons. Acá dice el problema. Es, su peso es de 20 newtons. Está orientado hacia abajo. Hay que descomponer este vector porque uno de los principales métodos de resolución de este tipo de problemas siempre es descomponer en fuerzas rectangulares. Bien, descomponemos este vector que, que es el de la tensión. ¿verdad? Este vector viene a ser la tensión y vamos a descomponerlo en sus, sus fuerzas rectangulares. ¿no? O sea, un, una fuerza que sea vertical y una fuerza que sea horizontal, que sean perpendiculares. Bien, entonces, de hecho, esta... Este vector puede caber aquí, que es el cateto opuesto de un triángulo rectángulo. El otro vector, el otro vector vendría desde el origen hacia el origen del otro. Ahí está. Ese sería el otro vector. Ya está. Esto se puede ver más claramente desde un triángulo rectángulo. O sea, hay que saber de que este triángulo es un triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo. Entonces, vamos a ver cómo sería la descomposición rectangular. Bien, ahí lo tenemos, el vector que forma ángulo de 53 grados, que en este caso sería la tensión. Vamos a ver cómo, cómo se descompone este vector. Se va a descomponer en un vector aquí y otro vector acá. Sí, dos vectores. Fíjense bien cómo se dirige. Esto va hacia arriba, hacia la derecha, por lo tanto su proyección es una, un vector hacia la derecha. Como va hacia arriba su proyección Vertical sería un vector que va hacia arriba. Bien. entonces la longitud de esta hipotenusa es igual a T. La longitud de esta hipotenusa es igual a T. Sí. El cateto opuesto, bueno ya que aquí hay ángulo de 37 grados, aquí sería ángulo de 37. Tendríamos aquí T por el seno de 37 grados, que equivale a 7 por 3 quintos. O sea, eso sería 3T sobre 5. En este cateto, el cateto adyacente, estaría dado por T multiplicado por el coseno. O sea, el cateto adyacente siempre es múltiplo de coseno. O sea, bueno, en este caso sería coseno de 37. Ya tenemos todas las fuerzas en X todas las fuerzas en Y. Pero aún así, antes de irme al siguiente paso, hay que ver el valor de la tensión, analizando un diagrama de cuerpo libre para la esfera que vemos. Vamos a ver cuáles son las fuerzas que actúan sobre la esfera. Bien, aquí observando esta esferita, las únicas, las únicas fuerzas que actúan sobre la esfera sería su peso y la tensión. Entonces lo veríamos así. ¿sí? La tensión hacia arriba, el peso actuando hacia abajo. ¿sí? Entonces testigo suma de fuerzas en Y para, para el diagrama de cuerpo libre de la esfera. Como está en un equilibrio estático, entonces se dice que la suma de fuerzas en Y es cero. T está orientado hacia arriba. Y P está orientado hacia abajo, bueno, entonces como T está hacia arriba sería positivo. P está dirigido hacia abajo. Es el es el peso de la propia esfera. El peso de la esfera es 20 newtons. Con eso hallaría el valor de la tensión. La tensión es igual a 20 newtons. Ya. Si hacemos otro diagrama, en este caso sería diagrama de cuerpo libre del bloque. Ya. Bueno, suma de fuerzas en el eje x es igual a cero. Horizontalmente solamente tenemos aquí T sub x tenemos al, al F tenemos al N no hay más fuerzas horizontales y no son positivas? bueno, la, la fuerza sería negativa Entonces, eh, primero empezaríamos con T sub x T sub x que está apuntando a la derecha es, es positivo y los demás están apuntando al lado izquierdo es decir F, F y N quedarían, solamente quedan F y N en cuanto a F es negativo porque está indicando a la izquierda y n es positivo indica a la derecha muy bien. pero T sub x viene a ser T coseno de, de 37 menos la fuerza es igual a la normal o más la normal, igual a 0 muy bien, como ya tenemos el valor de la tensión podemos reemplazar en, en T sub x T sub x que viene a ser Creo que hay que hacer una corrección aquí. Aquí era para la esfera. Su peso no es de 20 N, sino el peso sería de 50 N para la esfera. Así okay. que hacemos la corrección de acá. T menos 50 es igual a 0. Por lo tanto, la tensión de la cuerda debe ser de 50. Al sacarle en quinta quedará 3 por 10. Así tenemos que la componente de la tensión en el eje Y es igual a 30 N y la componente en X de la tensión es 40 N bien, reemplazamos acá en la condición de equilibrio del bloque T sub X es igual a 40 la tensión en Y es de 30 N de donde se obtiene que la fuerza de fricción la fuerza de fricción estática es igual a 10 el valor de Mu, el problema me lo está dando, es 0,5 0,5 es igual a 1 medio, por lo tanto n tiene que ser igual a 20. Esta sería la normal, tengo el valor de la normal y a esto le llamo asterisco. Entonces digo, en asterisco tenemos 40 menos f más la normal, que es 20, igual a 0. 20 más 40 es igual a 60, por lo tanto f tiene que ser 60 newton. Esta era la respuesta que nos pedían hallar en este problema. La fuerza mínima debe ser de 60 N. La fuerza mínima, el mínimo valor de F para que el bloque, el bloque no resbale hacia arriba, es de 60 N. Con, con esa magnitud de fuerza, este bloque permanecería estático. No resbalaría ni, ni arriba y no resbalaría hacia, hacia abajo tampoco. Bien, entonces...